Locura, la cara, cuerpo, todo lo que hace. Si no perdemos bolsillo, la pita es por seguir tus compases a no quedarse. Gracias a la pasta y no termino frase vida sumida en vicios. Viviendo así, más a ti bien Tienes sumido en la locura, la cara, el cuerpo y todo lo que hace. Si no perdemos bolsillo, la pita es por seguir tus compases a no quedarse. Gracias a la pasta y no termino frase, vida sumida en vicios. Viviendo así, más a Pa que no te abre la herida de todos los golpes Se cae la hoja mejor que la sople Sacamos la City a flote Ya saben el cuento después de las 12 termina no a la noche 21 en un coche Seguir el sueño no estorbes En mi pie de la semana y eso que jugué sin ganas No quiero tarea ni nada Solo viví con la mamá chica primo La Lagarto que cuida mi pala pa la meta Cuánto falta la pera se hace muy larga Solo dime si se tarda Solo dime si se tarda en mi piel la semana y eso que jugué sin ganas no quiero tareas ni nada solo viví con la mamá chico el primo en la ventana lagarto cuida mi espalda pa' la meta cuánto falta la espera se hace muy larga solo dime si se tarda solo dime si se tarda tu más que no está como me lo aumenta que es muy bien lo, lo a tantas cartas en lo que hacemos frío brillo sin nadie lo ver. yo confío en lo que vale Caldero, lo tanto que se lo los no me el Ellos solo suenan a lo nuevo, solo suenan parecidos, lo que hacen los Pero ellos no saben de lo nuevo, todavía no lo vieron, todavía no lo vieron Si tengo lo mío por el suelo, caminando todo los pero rectos Llegando al depto, suena lo nuestros, el barrio sabe que fresco Sin quejas del vecindario, el barrio sabe que ando fresco Mira que está por ahí, uno don't party, el barrio sabe que fresco Suena lo nuestros, juegan lo nuestros. Esto suena lo nuestro, el barrio sabe que ando fresco Sin quejas del vecindario, el barrio sabe que ando fresco Mira la disqueta por ahí, uno dos barrio, el barrio sabe que ando fresco suena lo la cara a cuerpo todo lo que hace si no perdemos si yo la pita es por seguir tus compases a no quedarse gracias a la y no termino frase vida sumida en vicios viviendo así más me satisface tiene sumido en la locura la cara el cuerpo y todo lo que hace si no perdemos y yo la pita es por seguir tus compases a no quedarse gracias a la paz no termino frase vida sumida en vicios viviendo así más me satisface si